Hola, mi nombre es Ernesto Basano, voy a hacer una crítica a la serie Speed City, que es una serie eh, de animación para adultos de Ralph Bazzi, que es considerada como la primera, me imagino que debe haber otra y que Hollywood no le da bola, pero eh, es una serie con un tinte como cine negro, como eh, eh, Cyberpunk en realidad, pero tiene una estética como de cine negro mezclado con eh, y D con el lobo cuando estaban en este. iban al bar y mostraban a la chica Pinap y se ponían los dos así el bar como cara de lobo eh, tiene como toda esa estética o Terry Tones como bien Texabri o Terry Tons, muy parecido a lo que hace Rare Baxi sí, como, como caricatura y en su momento tenía como una crítica mala porque esperaban algo parecido a lo que él hacía en cine también hizo muchas películas para adultos de animación, pero a mí me gusta es un, una estética rara para el cyberpunk, ¿no? que esté como eh, cine negro y cyberpunk juntos. O sea que ahí están estos personajes al estilo de Texabri, mezclados con realidad virtual, con robots, con todo el cliché de la ciencia ficción. Hay eh, solamente una temporada y se debe a que el estudio... Ralbaxi quería que se hicieran en el estudio de en su estudio y la productora eh, quería que se pasara a, a escritores contratados de California y ya imagino que él como yo se, se da cuenta que sí eh, como que la historia siempre que se pasó eso como por ejemplo los Flashers pasaron de eh, vivir en una ciudad a irse a California y la animación se lavó totalmente él perdió como la magia que tenía. Imagino que, como él produce cosas en estudio pequeño, chiquito, no quería que pasara a la industria grande y, y perdiera el carisma que tenía la serie. Eh, y además, que lo, lo estaban puenteando, ¿no? O sea, le estaban con, subcontratando escritores. Así que lo hizo para HBO, eh, para HBO solamente una temporada. Y se consigue fácilmente, lo bueno es eso. Pero eh, en baja calidad. Bueno, es una serie que me gustó mucho, espero que les guste a ustedes también. Eh, esta fue la crítica. Hasta la próxima.